Soy compañera de la organización eh, de eh, La idea es comentar un poco lo que venimos realizando a nivel nacional. Eh, trabajamos en convenios que conseguimos a través de Arroyo Social de Nación. Eh, tenemos varias obras en distintas de Buenos Aires, Córdoba, incluyendo Neuquén, y otras más. Eh, todas las compañeras que trabajan en la obra eh, ha sido su primera experiencia y se han ido capacitando y formando a lo largo de, de distintos convenios que hemos venido desarrollando. Acá en Neuquén también tenemos, y esta ya es nuestra segunda etapa en lo que vendría siendo lo que es convenio, ya, ya realizamos una obra, está es la segunda y tenemos otras obras más. Córdoba, incluyendo en Neuquén y otras más, eh, todas las compañeras que trabajan en la obra, eh, ha sido su primera experiencia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 Acá tengo una compañera nuestra, sí, mi nombre es Unilda, eh, yo soy una de las compas que vienen también a trabajar acá, eh, nosotros tenemos eh, varias obras, tenemos esta tenemos la de, la, de eh, la meseta también, que son obras que se están haciendo para que los compañeros también puedan eh, trabajar, las compañeras, y bueno, es un, creo que es una oportunidad que las mujeres mostremos que también podemos hacer que podemos trabajar, que podemos hacer trabajos que de nuestros maridos también lo puedan hacer y que después lo volquemos a nuestras casas, ya que somos algunas mamás solteras, algunas no, que tienen la posibilidad de poder todo lo que aprenden, que, que estamos aprendiendo acá en el sol, podamos llevar y después a buscar en nuestras casas y hacer para nosotros, para nuestras casas y para nuestro hijos también. 8 eh, de la mañana. Eh, tenemos, eh, estamos hasta las 4 de la tarde, paramos al mediodía a la una, almorzamos, tenemos, nos en la mañana temprano, y estamos a las 4 de la tarde. Claro, eh, estamos aprendiendo, todas las compañías que están aquí, pero la verdad que es una muy buena experiencia. Yo como mujer y como ser parte del FOL estoy muy orgullosa de estar en la obra porque así puedo aprender y puedo mostrar lo que puedo hacer como mujer, que tengo capacidad de hacer lo mismo que hace un hombre y no depender tanto también así que los espacios son para niñez, tenemos varios eh, niñez, tenemos eh, comedores merenderos y para eso estamos construyendo nosotros eh. aparte está bueno aclarar también que el mercado laboral siempre está destinado como a un currículum y en el cual nuestras compañeras por ahí no tuvieron la, la facilidad de acceder en lo que vendría siendo estudios o, o, o experiencia y siempre sale lo que es albañil, que para más que nada está destinado como a personas o a varones, y está destinado sino también a las personas que tienen estudio y un currículum previo. Lo bueno de acá es que nuestras compañeras se fueron formando de a poco y pudieron ir adquiriendo eso, ganándole al mercado laboral y diciendo bueno, que las mujeres también podamos construir y podemos procesar en eso. Sí, tenemos pues, eh, un proyecto de, a nivel nacional que es, eh, se llama SISU y son 24 mejoras habitacionales. Eh, están todas acá en la toma y horas para, el, para las compañeras y vecinos. Así que eso es, es muy bueno para, para todos las compañeras de organización y para los vecinos. Sí, sí, hay casitas acá muy precarias. Acá estamos, esta zona es toda, toda toma sin, sin los servicios básicos, así que y que podamos mejorar la calidad de vida de los compañeros, es muy bueno. También eh, sumar que eh, a estos convenios que venimos consiguiendo eh, tenemos convenios también de capacitación que es uno de los convenios donde nuestras compañeras van a seguir formándose en distintas áreas sumando cosas importantes para la organización como lo es la informática, eh, como es eh, la electricidad y obviamente que va a estar el rubro de la construcción que es nuestro eje. ¿no? Todo esto lo hemos logrado con, a través de las luchas y ¿sí? a través del esfuerzo y el trabajo que hemos podido conquistar estos convenios. Eh, tenemos En la meseta tenemos una obra, que es una obra en seco de una experiencia nueva también, que ahí va a estar nuestro espacio de género a futuro, y está también en marcha eh, esa obra. Así que creo que es un logro muy importante también eh, poder tener las herramientas y poder conquistar todos estos, estos convenios a nivel nacional como organización a través de las luchas. Acá, por ejemplo, eh, tenemos otras áreas también, eh, donde también trabajan la mayoría son compañeras, como primordiado y demás, eh, que está todo abocado siempre a poder progresar en, en nuestras tareas, ¿no? También está textil que ya también está la nota. Eh, las compañeras siempre apostamos a que generemos empleo a raíz de lo que podemos, de lo que podemos conquistar. Bueno, obviamente que no, la organización, el trabajo, la lucha, eh, todo el esfuerzo que conquistamos, eh, tiene su fruto a largo, a largo plazo está bueno mostrar, sí, está bueno mostrar que, que somos las mira, las, como, mira, mira. las albañilas que somos las compañeras las textiles las compañeras que están en diferentes productivos hemos logrado hacer un montón de cosas en las cuales eh, en un comienzo capaz que lo veíamos muy lejos o éramos incapaces ahora ya sabemos que lo podemos realizar y apostamos a más así que está bueno mostrar eso y por eso la idea es Transmitir al resto ¿sí? que, que con organización y lucha todo se puede. Ya, bueno, nosotros eh, podemos llegar a hacer dos pales ah. Y el palet trae 126 bloques, así que no, no, no, no. hacemos bastante cantidad. Y eso lo mandás ahí a... Y eso a, sí a... tiene que hacer adentro de la sombra y nosotros lo dejamos secar ahí, para que no le dé frío más nada. En realidad, el tema de la producción, se, po se podría llegar a más cantidad. El tema es que, bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Eh, el hecho de, de tener un espacio tan chiquitito eh, hacía de que la producción vaya como un poco más lenta, o sea, vos llenás dos pales y ya, ya te cubre, porque eso lleva a una distancia de separado, ya te cubre todo el espacio que tenemos ahí eh, para trabajar, porque eso ya, una vez que vos lo, des lo, lo desmoldás, lo tenés que dejar quietito. De manera, aparte que esto generaba, muchos robos en el espacio, teníamos una casillita y generado también juntas y demás. Bueno, dijimos, hay que embellecer esto, hay que cerrar y hacer algo para, para, para los vecinos también, porque esto está abierto, está abierto al público. Todo lo que es parrilla y mesa está abierto al público para que puedan ingresar. Eh, Así que bueno, comenzamos con nuestra prueba piloto con las compañeras de obra que todavía no, no iniciaban las capacitaciones ni, ni nada de los convenios. Comenzamos con eso, después nos trasladamos arriba y bueno, de ahí ya eso fue una cadena que no que la queremos guardar. Y han estado organizadas y luchando en todo, en todo este tiempo, en estos meses que han venido trabajando sin nada. Ahora poder tener su espacio es, es algo que lo hemos logrado a través de la organización así que mañana sí, hay, hay fiesta